concepto de diseño inverso realmente no es complicado. Es sencillamente comenzar con la descripción del producto final de nuestro diseño y Sobre eso luego viene la selección de la forma más apropiada para evaluar ese perfil. Y finalmente tenemos la selección de las actividades de aprendizaje más apropiadas que permite evaluar bien. <ríe> es sencillo, ok. Así que lo que estamos viendo es que hay tres interrelacionados. Tenemos en la descripción del perfil del estudiante que describe la características general del estudiante cuando termine el tratamiento nuestro. Estamos hablando de la selección de la forma de evaluar para constatar que se alcanzó ese perfil y luego viene la selección de las actividades institucionales que permite esa evaluación. Ahora, Van a decir que con el nuevo, ya que los diseñadores instruccionales parten de unos objetivos que se trazan, luego se seleccionan actividades instruccionales y finalmente se evalúa la experiencia. Pero sí, créanme, hay una diferencia. Porque en muchas ocasiones los diseñadores inexpertos usan los objetivos no para especificar perfiles, sino para, para especificar actividades de aprendizaje. ¿Qué pasa? Los expertos usan, usan luego las evaluaciones para medir actividades y no el aprendizaje. Por eso es que luego las actividades y el proceso se pierden. Pero, pero, si invertimos ese proceso y pedimos al diseñador primero que busquen el perfil deseado al final del curso. Será así mucho más fácil clarificar la estrategia de evaluación y eso nos permite entender mejor el estudiante para saber qué es el, el aprendizaje esperado y con eso las evaluaciones van a ser más claras y podemos tener luego las actividades de aprendizaje más claras en el diseño nuestro. Ahora, una tarea básica de un curso de, que vamos a tener ahora va a ser las lecturas que tenemos y luego tenemos una lectura opcional. Así que están ahí a su discreción si quieren la segunda lectura. Y también luego voy a invitar para participar en el foro para profundizar más en la discusión. Gracias.